Eh, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en este subprograma de mañana. Sócrates Mercedes. Vamos a ver qué nos tiene Sócrates Mercedes Miren, en el día. Mire, eh, deja eso, deja eso y ya, que voy a hablar. Y pon atención. Yo no quiero, yo no quiero tú, participar. No, pero, pero ponle atención. No, obligado? Pues, pues, claro, no, obligado no, claro, no, pues. Claro. Ni tanto así. <risa> bueno, bueno, bueno. Ponga este, atención, vamos eh, a responda Para que, que peleen pues. Próximamente eh, Se celebra Se conmemora el cuarto aniversario De los hechos Que ocurrieron En la revista Charlie Hebdo en Francia ah, sí, sí. A propósito sí. de una publicación Que realizaron donde uh, Los musulmanes Pensaban que se Estaba irrespetando la figura de Mahoma Así es Uh, actualmente en toda Iberoamérica está ocurriendo una situación con una serie que le está pasando en Netflix, una sí. producción brasileña sí. donde se vende a Jesucristo y se le atribuyen o se insinúa que es un gay, sí. que tiene condiciones homosexuales. Es eh, una comedia, el género de la sí, película Sí, es de Porfa 2, es un grupo que se dedica a hacer eso en Brasil. ¿Cómo se llama? Porfa 2. En, incluso si han ganado premios internacionales por eso A ellos <coughs> ah, le pusieron a esta A esta producción ahora, la primera tentación De Cristo ¿Cuál es el el, el, el el perfil que quiero analizar de esto? ¿Hasta dónde Hasta dónde Llega la libertad de expresión Y hasta dónde puede llegar La intolerancia religiosa ¿Tiene una Persona el derecho De expresar su disidencia cual que sea, con relación a una religión, o a un ídolo religioso, o hay cosas que no pueden ser tocadas por los ciudadanos, no es una manifestación de intolerancia el constituir una creencia cual que sea, llámese como se llame, cristianismo, eh, maometismo, lo que usted quiera, y decir, este es mi Dios, estos son mis santos, estas son mis cosas, y nadie puede tocarlo, ni de broma, ni, ni realidad. Y de la misma manera, desde el otro lado, puede una persona hablar sobre cualquier cosa sin uh, tener ningún límite con relación al respeto, con relación al derecho que tienen las otras personas de creer, de respetar la parte sagrada que significa el abrazar una religión. En la academia se producen situaciones diferentes. Algunos te hablan de límites. Lo único que yo encuentro de malo en los límites es que quién pone el límite. Tú sabes que el límite es algo arbitrario. El límite se fija en función de que pudiera estar haciendo el análisis o de quien pudiera estar buscándole la media a todo, porque hay personas que son expertas en buscarle la media a todo. Lo, el principio dominante es que una, en una, en una eh, sociedad democrática fuertemente arraigada, como lo es Francia, como lo es Estados Unidos y como lo son la mayoría de las naciones europeas, la libertad de expresión debería tener preeminencia. Pero, tradicionalmente las religiones, sea la, la cristiana o la musulmana, tienden a tener intolerancia con relación a la crítica que se le hagan a los personajes que forman parte de esa creencia. Y producto de eso fue que se produjo la matanza en Cheliedo, donde mataron 12 personas, incluyendo un policía. Y producto de eso se, ha formado, se han firmado más de 2.2 millones de, de peticiones para que Netflix retire la sátira que hace con relación a, a Jesucristo. ¿Qué ustedes piensan de eso? Como tema esencial de la libertad de expresión y de difusión de pensamiento, es una libertad democrática, conjugándola con la libertad de creencia que tiene cada uno de las personas y que debe ser respetado Las religiones tienen un hálito bastante acrecentado de intolerancia. Regularmente el que, el que, el que es religioso, el que es cristiano, el que es musulmán, Sí, o de cualquier religión que sea Entiende que está En lo correcto Que su posición es la más adecuada Y es la posición que de asum debiéramos Asumir todos Sus amigos, sus familiares Y por eso tú ves que insisten en invitarte Al dogma, a que tú te sumes Al dogma eh, Yo recuerdo Recordamos bastante bien el, el caso de este escritor Creo que era ruso Que fue buscado Exacto por, de los versos satánicos. Exactamente, mm. por, lo, por los versos satánicos. Eh, así como las religiones, también la política. Eh, la política llega a niveles de intolerancia. Sí, es cierto. Los católicos a veces no entienden que si creen en Dios, tienen necesariamente que creer en el diablo. Que okay. Dios y el diablo son dos posiciones de una de, son dos caras de una misma moneda. La única manera de justificar la existencia de Dios es justificándose a sí mismo la existencia del demonio. O sea, si tú crees en el bien, tienes que creer en el mal porque no tiene sentido que tú enfrentes o que desarrolles el bien si tú, no, si tú no crees que lo hace porque el mal existe. Entonces, indudablemente que la intolerancia siempre, okay, siempre va a existir, siempre habrá intolerancia, sobre todo en estos planteamientos. Las religiones son todavía a veces mucho más... Y los feligreses en particular, eh, hay diferencia en términos de sus creencias, de sus conductas, de su manera de pensar. Lo, lo único malo es que esas religiones muchas veces se, se, se aprovechan de esas circunstancia para hacer cosas. como todo Se la, radicalizan. Exacto. Y como todos los escándalos que han ocurrido en la Iglesia Católica que han sido manejados de manera diferente. A propósito de película, yo estoy dispuesto a recomendarles a ustedes... La, los dos papas que está en Netflix también, uh -huh. una excelente producción que tiene un mensaje interesantísimo de la visión de Racinger, que, que es un intelectual brillantísimo de la iglesia católica, sí. pero pero radical, sí. radical, conservador, nazi, la ramadura el Papa la Benedicto Apodocio, XVI sí. era nazi, sí. o sea, o es nazi, pero sí. está vivo todavía, sí. y el otro es el caso de la entrada al papado o la la la, la la la situación previa a la entrada al papado de Francisco se llama Bergoglio Francisco Bergoglio eh Francisco Bergoglio. no Francisco no él asumió el nombre sí, de Francisco. Papa Francisco sí es, es, es algo pero bueno el Papa Francisco que es un jesuita sí. jesuita es la, la, la congregación religiosa ah. que, católica más brillante la que la hay más avanzada la más avanzada intelectualmente pero también se llama compañía de Jesús porque son guardias. Son son guardias. Entonces, tienen una, una disciplina. Una disciplina increíble. increíble y un conocimiento eh, intelectual. Yo soy un hombre muy dado a reconocer a, a los... A los y a leer y a seguirlo porque ellos lo hacían. Ellos tienen una, un buen bagaje. Fulvio, ¿qué tú piensas? Mira, pero bueno, déjame concluir okay. la idea un momentito. No hay eh, ¿Cuál es la situación? Eh, la situación está en que muchas veces las religiones caen en posiciones de que no creen en los límites o sea que tú tienes derecho a pensar contrario y ahí viene el problema sí. eso pasó con Rusli, con, con con eso, eso, eso pasó con, con, con Solinés, con la, la eh, eh, Juana de Arco eso ha pasado en todas en toda las fases históricas del mundo han pasado acontecimientos de esa naturaleza hay una canción de Juan Manuel Serrat que retrata de cuerpo entero esa situación. Se llama Los Macarras. Los invito a que la oigan. Mira, el tema religioso es muy profundo. Por ejemplo, la dualidad que presenta el Maestro Amado acerca de que yo creo en Dios porque existe un diablo. Eh, esa dualidad no existe para mí. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces... La otra parte es que todas las religiones tienen un, una variable fundamentalista, que son radicales. Eso que tú estás haciendo con Jesucristo, o que se está haciendo con Jesucristo en la serie esta de Netflix que presentan estos brasileños, se hace con los musulmanes fundamentalistas, por ejemplo. Y es una revolución y muerte lo que provoca. Es una locura. Ya estuvieran pegándole fuego a es Netflix. Es un desastre. Lo sí. Es un desastre lo que, lo que sucedería. Sí. Entonces, yo invito a Netflix que le diga a esos actores que hagan una serie contradiciendo y, y, y hablando todas las porquerías de Mahoma, que lo hagan. <risa> yo lo invito. Que lo hagan, que se atrevan. Entonces, hay, debe desistir la tolerancia si para mí ese caso de ese ser llamado Jesús es algo sagrado, como ciudadano, como habitante de este planeta, yo merezco respeto de ese concepto. El respeto lleva a la tolerancia, a la tolerancia entre creencias diferentes o modo de ver diferentes las cosas, conceptos diferentes. Ahora, de que yo le prohíba a ellos, o que yo me enseñe contra ellos, ya hay una distancia muy grande. Ellos también tienen derecho de expresar diferencias a lo que yo... Pero el problema para, es que la diferencia que... no es bien recibida, porque el problema es cuando, okay. cuando la gente habla de que... Okay, yo por ejemplo, me eco respeto, piensa que el respeto implica que no pueda ser contradicho lo que tú creí sí, Y así no es como as, la mano as, de avance. As, así no es. No, así no no es. Se supone yo, por que... ejemplo, veo eso como una falta de respeto a lo que para mí es sagrado pero ellos están en su derecho de hacer todas las cosas que quieran. Para mí yo lo veo como, como una aberración, antes de verlo como arte. Lo veo así. Claro. Tiene arte, tiene aquello, tiene lo otro, pero En esencia mí... lo que se está haciendo es un cuestionamiento a través de una sátira. Sí. ¿verdad? Porque ni siquiera es sí. algo científico ni nada. Un sí. cuestionamiento a través de una sí, sátira. Sí, sí. Y sí, sí, ahí pero... viene lo que cada cual se considera ser un ángel de la cosa que lee y quiere defenderlo como si fuera un guerrero. Sí, sí pero es que siempre van a encontrar a alguien que lo quiera defender como claro, si un que, sí, claro Mira, que alrededor sí. de la figura de Jesucristo se ha hecho se ha escrito y se ha dicho muchas cosas de hecho hay una teoría que plantea que Jesucristo realmente el personaje histórico no existió que fue una creación de Pablo de Tarso de Saulo Saulo es básicamente el escritor de el, el fundador Nuevo del Testam cristianismo. Es, es fundador Pablo. del cristianismo, pero además escritor del Nuevo Testamento. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que muy pocas, muy po poco material que que po de ahí no son de Pablo. Sobre todo todas las cartas, las cartas a los gentiles, a los romanos, a los tesalonicenses, todo lo que... Todo, ¿eh? Esa, esa Le carta, porque apóstol que, que no lo entienden, fueron las primeras comunidades cristianas. Exactamente. Esa carta que él enviaba a esa comunidad, como orientándole consejos, como exacto. relación eran a la Eran que orientaciones. Cuando Pablo porque llega a... gente que oye, que cada esta piensa que... Sí. Eh, es, es Tesalónica. <risa> es un no, pueblo no. que se llamaba Tesalónica. Exacto. Cuando Pablo, gente... llega, cuando Pablo <risa> llega a Grecia, que ve tantos dioses, sí, y los griegos eran tan, tan cuidadosos, todos los días tenían un dios, como ahora todos los días vienen sí, santos. Sonaba un trueno, y el dios del trueno. tenían un altar Era dedicado eso. al dios desconocido. Sí, sí, sí. sí Por sí, sí, si, sí. Acaso nos no, uno, si acaso no faltaba uno. Si a Pablo le llama la atención y empieza a hacer injerencia y a preguntar y le explica eh, precisamente lo que tú nos traes miren, a nosotros, un dios desconocido. Mire, eh, una frase de Jesucristo famosa fue, eh, te llamarás eh, eh, Pedro que quiere decir piedra, y sobre esa piedra construiré mi iglesia. Realmente la iglesia católica no se construye sobre la piedra de Pedro. Se construye básicamente con el trabajo de Saulo. ¿Por qué? Pues Saulo era un intelectual. Sí. Saulo, mientras, mientras la historia cuenta, y la Biblia cuenta, que Jesucristo andaba predicando por el mundo a los 30, 33 años, eh, Saulo estaba eh, eh, preparándose en el seminario, en el, en el Sanedrín, el Sanedrín, con Gamaliel en y esa gente. Sí, pero, pero dos años, varios años antes de eso estaban matando cristianos. Sí, sí. No. Mató, no, no, mató, que mataron, no, ayer, no, que, cristianos, no, cristianos. que de, todavía no existían cristianos, todavía no existían, en ese momento no existían. Luego, cuando crucifican a Jesús, es que comienza el tema de la religión y el cristianismo que se hacían identificar por un pescado. Por claro. eso ustedes ven que el símbolo de los cristianos es el pescado sí, correcto. Y entonces Porque yo era pecador y ahí fue que se Exacto, en entonces este esa, esa que comunidad. fue un persecutor de los cristianos un, una, Cuentan que una noche se encontró, venía por un camino Se vio un una luz resplandeciente, se acercó gota. Y ahí se pasó la noche entera hablando con Jesús que se le apareció Y se convenció de que Jesús tenía razón Y entonces comenzó a construir la iglesia y comenzó a predicar. ¿Por qué? Pero pero mira, ¿dónde está el asunto? ¿Quién era Pedro? Era un pescador, sí, era un campesino, lo sí. que hoy un campesino. ¿Quién era quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Saulo era de origen un griego, eh, sí. nacionalizado romano, griego, sí, era un intelectual. Super, super. ¿En dónde se construye la iglesia? No es con el humilde, no es con el ignorante, es con el intelectual, es con no. el brillante, el yo, tipo que tenía cerebro. Yo pienso que la Por parte, eso es, a, sobre todo a los jóvenes que no viendo si hay alguno hay que es? formarse sí, no, no, ah, no, bueno con relación a todo eso cada quien naturalmente tiene un punto de vista diferente yo no, creo claro, que todos claro, todos radiquen el fanatismo claro. precisamente eh, y también a la perspectiva en, por ejemplo decía eh, Julio que si le hacen eso a, en el caso por ejemplo de mahoma a la bueno, pero, pero fíjate fíjate, fíjate exactamente Chaliedo. si la policía no llega tú, tan rápido matan más gente pero, fíjate claro. tú, que por ejemplo en el caso del de, de Corán eh, Te manda a perseguir a los infieles sí. Te manda a matarlos claro, Te manda a claro, perseguir Te manda claro. a, a, a, a implementar el terror claro sí. O sea que para ese grupo Eso es algo normal Ellos y, y, no sienten que están haciendo algo mal Exactamente, ¿no? para ellos el eh, Salir a, o sea, a, a, mata. a matar y a, y a implementar el terror Eso es algo totalmente normal Porque el propio Corán se lo manda, lo manda a hacer eh, Sin embargo Eh... Lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, hay muchas. Yo difiero en algunos puntos. Yo creo que cada quien tiene el derecho a expresar desde su punto de vista lo que crea. Eh, no necesariamente tiene esto que llevar a, a ese ataque que, que, ha, que ha venido ahora de la, de, de, de, del cristianismo en contra de Netflix. Ellos hicieron, esa, como, como decía, eso no necesariamente algo científico, eh, claro, sino, que no. si quiere, como una especie de sacre. Una satria. Satria y una producción brasileña. Y eso es importante. Que... Igual pasó con, con el código Da Vinci, cuando se, cuando se publicó este libro que causó ¿Sensación? Eh, sí, mucha Dan sensación Brown, sí. en, en todo el mundo de, de Dan Brown. Donde se habla de una posible relación ahí de, de Jesucristo, Jesucristo y una María descendencia María de, eh, de, de Jesucristo. Y que ya había sido tocado, yo, ya, discúlpame, por Vagavila. Vila. Vaga claro, Vila tiene claro. un libro sí, donde se sí, sí, casan sí, sí, a, a, a Jesucristo es, es, con María Magdalena. Loco, y anteriormente a eso claro. estaban los libros de... Caballo de Troya. Sí, eh. sí, Ahora, sí, a, sí, nosotros, de de Benítez, Avenida, a nosotros A nosotros, lo más sí. grande sí, que sí, se escribió, Pero también, tú sabes quién parte, lo trato. Hay no. un autor belga, creo que es belga o checo, que se llama Robert Amberlain. Y Robert Amberlain tiene un libro titulado El hombre que inventó a Jesucristo. Y ahí él plantea eso. Sí. A nosotros no nos sorprende lo que está sucediendo. Yo pertenezco a un círculo de estudios bíblicos y analizamos muchas obras. Y no nos sorprende lo que está, lo que se está viviendo con relación a la profanación. Y entendemos que es parte de las consecuencias de la misma humanidad. Eh, eh, el irrespeto, eh, las nuevas generaciones, eh, las revoluciones eh, de ciencia que se dan también. Y que esto no nos sorprende Sí, pero es un, un irrespeto en función del de, de punto de vista Por ejemplo, de, de cómo lo ve cada quien Por ejemplo, sí, los homosexuales sí, Lo sí, entienden sí. que es así Que, que claro. ellos quizás entienden no, yo que quizás, quisieran tener un pues, Jesucristo un ellos también. Eh, <risa> quizás ellos entienden que Jesucristo pudo haber sido gay. Pero también los negros. Pero también los negros se imaginan seguro a un Jesucristo negro, claro. no rubio, ojos ah, azules mire, como los lo pintan, cabello largo. A Sócrates y a mí, a diferencia de, tuya, que no te, te gusta mucho y que ni hablar de cigarro, eh, nos gusta el vino. Yo podría decir, bueno, yo. Jesucristo para mí es un personaje interesante porque convierte el agua en vino. Sí. Ahora, cuando tú vas a la historia no. real... Y dijeron que era bueno. Sí, sí. Gente experta en, en vino. ¿Por qué no, dejaron no. El, el vino bueno para la última Gente hora si siempre en se vivo. brinda primero? Sí. Pero míralo cómo uno lo ve. Es una tradición. En ese momento claro. era una tradición sí. Eh, que la gente tomara vino más claro, que agua. Sí, sí, el, sí. agua se acaba, el, el vino se acabó y Jesucristo lo que hizo fue un favor. Déjame resolverle a esta gente el problema. Eso no quiere decir que fuera un favor. Claro, y eso de Roma. que lo hizo prácticamente contra su porque voluntad, porque está. no era su tiempo. Incluso le claro, dijo a María: claro. No es mi tiempo todavía. Claro. Sin embargo, aún, aún así lo hizo. De manera que yo creo que el fanatismo. Eh, bueno, es complicada la situación porque sí, también va a depender va a depender de cómo la gente lo vea sí, y sí. hay gente que abusa de su derecho claro. también hay a la expresión sí. que provoca, que habla mira, Frantejada y otra. yo pertenecemos a una sí. religión lo voy a poner entre comillas que se llaman dudantes sí. no como dudantes, <risa> dudantes. una creencia yo soy un descartiano, lo he sido casi toda mi vida, Renato Descartes planteó famoso discurso del método Cogito Ergo sum, es decir, pienso es. Luego existo, primero analizo Y luego existo, luego vivo como Amado, él. amado Pero yo pienso, con el perdón Fulvio Mira lo que yo pienso, independientemente de mi condición De dudante, yo pienso Que las religiones no son malas Sobre todo las religiones occidentales Que no son tan ortodoxas como otras ¿Por qué? Porque tú sabes la gente que quisiera hacer cosas malas Que se ha detenido pensando En, en, en el, el castigo moral. Exacto. Sí, Las religiones moral. aumentan el freno moral. Por eso no es malo que la gente siga creyendo en Dios ah, y siga pero, creyendo en eso. El... Eh, pero tú sabes yo, que es y malo... Iglesia, y, yo, es bueno. y yo prefiero 15 iglesias en los barrios sí. y no un punto Sí, de droga, sí, ojalá así fuera. Ajá, perfecto. Tú sabes o sea, que sí es malo, eh, eh, eh, amado. Señor. Y es la parte de, de la promoción del lo, de oscurantismo por parte de la, algunas religiones. Tanto así. Que la iglesia católica lo hace, pero también otras iglesias evangélicas lo hizo hacen, donde ellos promueven a un ser omnipotente dentro de su propia iglesia, específicamente las iglesias cristianas evangélicas, donde el pastor es intocable y es incriticable Eso o sea, tú no puedes criticarlo eh, eh. Y sí. tanto así es tanto así que lo promueven en sus en sus seguidores que aquel que critica algo del pastor entonces debe hacerse como enemigo tú sabes que salió ayer de la de la de la familia? Familia. Sí. tú sabes no, que yo... salió ayer en RT. tú sabes que salió ayer en RT. mi hermano es el que hace la voluntad uh, de dios sí, o, sí, un, o, un pastor evangélico bañándose en una ponchera y dándole el agua a los feligreses porque era agua bendita, porque se da bañado. Sí, pero esa, que esa, esa, esa, eso, eso es intolerante. Eso eh, hacen, hacen cosas Eso son niveles ya, ya fuera decible, de... Que fuera que incluso de... Eh, pastores que provocan en sus seguidores alejarlo de su familia porque quizás no sienten esa... Está el caso del... Ca de no David de Score en Estados Unidos. Pero, pero, pero oigan, lo ah, ah, no que quiero dos, decirle para redondear dos, el, dos, el comentario. Par. Eh considero juicioso lo que hemos dicho. Sin embargo, pese a ese furor que se tapó por el asunto de Netflix y de la, y de, la, de, la película, de la serie de la Pasión de, de una serie. Fue una serie una, de la... una, una serie de la Pasión de Cristo. Ah, okay, okay, eh son pocos los que dejaron de ver a Netflix, sí. porque se supone que la primera reacción de una persona que se siente ofendida porque a su Dios lo, lo que sé yo, creo que tiene que dejar de seguir. Claro, ¿no? claro. Si tú atacas a cualquier empresa por el lado de la economía, de los bolsillos, se supone que tú le vas a hacer daño. Y las acciones de Netflix subieron como consecuencia del escándalo que se sea, sí. Incluyendo a muchos cristianos. Correcto. Es. Entonces... Señores, el manejo de la información Exacto, es un número. Claro, exactamente, exactamente. Yo le decía a ustedes acá, y sigo repitiendo, el asunto de decirle penco a Gonzalo y qué dislésico. Eso es un eso, eso no, se, locado, se revirtió a su viviendo, favor algo no, y lo ha ayudado a, sí. a darse a conocer hacia afuera, claro. porque los memes y esas cosas han hecho que todo o el mundo conozca a Gonzalo claro. no bueno ¿Quieres que le den viene, algo? de las tradiciones paganas tú sabes sí. que la navidad es una fiesta que se comienza a celebrar en el siglo IV cuando el papá Dionisio I estoy hablando de memoria instituye el asunto de la Navidad, luego de que Constantino eh, adoptara el cristianismo como la religión la religión oficial del Imperio Católico, Imperio de, del Imperio Romano, no se tenía ni, no se, ni se tiene todavía una fecha específica del nacimiento de Jesús. No, no. Habían meses diferentes, seis Siete meses diferentes que se establecían uh -huh. como posible nacimiento de Jesús Y que fueron decatándose por la ciencia Incluso decían, mira, no puedo sentarme porque se produce un invierno No puedo ser en tal cosa porque en la Biblia dice tal cosa y no pasaba hasta eso que era lo que se celebraba eh, en, en, en Roma? En lo que se consideraba eh, la parte eh, fuera del imperio Esa fiesta que ellos llaman... Uh, de los no creyentes eh, se llamaban las fiestas paganas, las, Satur sí, pagana, las Saturnalias, que eran fiestas sí. que se celebraban en honor a Dios Saturno. Exacto. Hay toda una mitología que te habla de muchísimas cosas sí, con relación sí. a eso. Y la, la, la unificaron. Correctamente. Entonces, el 25 se celebraba el nacimiento del Sol Invicto. Sí, que era la, la principal sí. uh, celebración que se hacía entonces se unificó la fiesta del cristianismo con esta fiesta pagana y a partir de ahí que nosotros lo logramos, que siempre ha sido fiesta que eh, asimilaba mucha de las culturas que conquistaba claro que sí y la integraba claro que sí. y eso fue lo que lo, una de las cosas que Ahora, contribuyeron a, su, a la caída comercialmente es una de las actividades comerciales que más beneficio ha dado al comercio a muchos. Bueno. Señores, vamos a ver el WhatsApp. Vamos a ver el WhatsApp. Está. Deja mucho. Vamos a ver si eso. lo tenemos en pantalla. Es guay, Está el 5767. Dice: Hey, yo no digo que Leonel es loco. Porque un señor que gobernó tanto este país. Si es así, hay mucho loco. <risa> <risa> Señores, <risa> qué tema. Bueno. El otro es Marcos, de San Francisco de Macorís, dice, o sea, José Amado, que está en el programa, que me diga por qué un ciudadano no puede pasar a ver una audiencia en el Palacio de Justicia. Se le está impidiendo la entrada al Palacio y creo que eso está en contra de la Constitución. Bueno, hay que explicarle una, una cuestión. Desde el punto de vista penal, las audiencias penales se celebran de manera pública. Lo que quiere decir que todo el público puede ir, pero hay una fase, que es la fase inicial, la fase de investigación, que solo es público para las partes, no para los terceros, es decir... Cuando se está en la fase de investigación, lo que quiere decir las audiencias preliminares o la audiencia de medida de coerción, pueden prohibir la entrada de un ciudadano que no tenga nada que ver con el proceso. No, pero ah, el, el, ahora, el, en el juicio, sí. El tema esencial de lo que está planteando, mira que me lo preguntó a anteriormente, okay. sí, es que no lo están dejando entrar para su. De... En eh, el Palacio de Justicia se están poniendo detenciones en función de la vestimenta. Ah, bueno, en, en función de la vestimenta. En función de qué sé yo qué, que, que sí. son cosas que deben de superarse porque de lo que se trata... Sí, hablan de la solemnidad. De la solemnidad que, que un pantalón corto no rompe la solemnidad del tribunal. No, la solemnidad no, no, no. lo que la rompe es una sentencia dada por cuatro, una sentencia no motivada, <risa> o una sentencia no fundada en <risa> derecho, o la elección de un juez contrario, a como mandan la norma, o la sanción de un juez sin cumplir con los requisitos del debido proceso. Eso o es que rompe, lo rompe la, la solemnidad, por ejemplo, una gente que esté <risa> ahí comienza a vociferar cosas y que altere el orden quizás. Pero eso es en una audiencia y hay, y, hay, y hay manera de cómo, de cómo castigar de cómo, eso porque claro. tienen los derechos de audiencia y el juez tiene a la policía. El problema es el acceso al palacio. Sí, que claro. si tú en chancleta, que si tú ven esto, que el policía sí. que te ya flanque siempre te pregunta, ¿Para dónde usted va? Una ¿Qué pregunta, usted quiere? ¿eh? No que que una claro, pregunta, yo quisiera... ¿Qué es lo que tiene que, de malo la blusita de tirito? Que, que en todas partes... Bueno, muestra... Con el canal de Joder... Muestra mucho eso. Con el canal de Joder... Porque tú puedes prevenir a la gente que vaya con zapas a un palacio... Que abra él. Eso es una cosa... que eso, exactamente. La blusita de tirito, cuando quiera la prohíben, pues ¿cuál es el problema con eso? En un o sea país con pantalones jeans bonitos, una mini ver, bonita. Bien. ¿Cuál es eso el no problema eh, ah, es el, el número 8524? No. Nos mandó un audio, no lo leemos, regularmente leemos texto. Digo, eh, sí, eh, no lo escuchamos. Sí, regularmente sí, es, esto es, es lo gigante. Y hola, dice la 4570. Dice, hola, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Se refiere al tema que teníamos sí. nosotros hace un momento. Muy bien. Edigil de Tenares nos envía una imagen. Ah, bueno, es un video. Edi Gil sí, de Tenares. Ah, bueno. Dice, acércate, RD. Bueno, eh, vamos a continuar. Está Manuel, Durán. Manuel Durán. Otra vez lo mismo. Este es nuestro río Jaya. Bueno, yo creo que se ha explicado río, en, a en, Manuel, ya. ¿sí? Manuel, eh, ayúdanos, ayúdanos. Eso tú coges funda plástica y echas esos plásticos ahí y los sacas y se lo llevan al vertedero. Ayúdanos en eso. Bien, Marisol, dice eh, no Fulvio, no para el comercio la mejor época es Semana Santa porque nadie pide en ese tiempo. Marisol, gracias. También es buena época. Para el comercio, es ¿eh? verdad, Marisol? El, los Y comercio, los comercios también. Y la ahora, madre. Sí, sí, la madre. De último oye, oye. minuto, renuncia el presidente de Irak a raíz de huelgas que empezaron en octubre por corrupción de, sí, sí, mueres, de su vos. gobierno renuncia el presidente de por Irán. fin uno que da el ejemplo sí, sí. mire hay, sí. un escándalo, hay un escándalo escasez en Haití, de empleo un escándalo de, de en Haití, sí, sí. que involucra a un haitiano dominicano, a un haitiano nacionalizado dominicano que trabaja en el consulado haitiano eh, vamos a ver eso, vamos a hablar okay. de eso más adelante, ahora vamos a una pausa nos vemos en breve, no se vayan, hay más contenido del programa.